es que se supone que yo voy a recibir, que yo voy a tener un rendimiento cada 7 a 8 años. Cuando yo veo una propiedad que lo que yo invierto se lo saque otra vez completo en 7 ocho 8 años, yo voy en la dirección correcta. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea aquí no es comprar los rápidos. Mi tarea es poder yo realmente viajar a mi ciudad. Y no guiarme de los apartamentos, ojo, que están en venta solamente en las redes, porque hay un gran porcentaje de apartamentos que se están vendiendo, que están en proyectos nuevos, que no están visibles en las redes. Hay gente que realmente compró, ok, personas mayores, que no, que no lo venden así, sino que lo venden tú a tú, porque no quieren trabajar de una manera online, sino que lo venden. Entonces, yo necesito viajar a Ecuador, viajar, a Nicaragua, viajar a Honduras, viajar a Puerto Rico, hacer, hacer una radiografía de lo que tengo en venta y ahí poder sacar el oro, ver, ¿por qué? Porque me meto en internet y veo dos o tres apartamentos y pienso que esos son todos y no son así. Y aparte de que no son así, cuando los apartamentos están en internet pasa un fenómeno que el dueño recibe tanta oferta, al él recibir tanta oferta porque estamos visibles en internet, de los pocos estamos en internet, pues lógicamente el precio se infla, porque tiene demasiadas opciones para vender y nunca consigue una buena operación. Sin embargo, los apartamentos que no están en internet no reciben tanta oferta. Por ende, el dueño está más humilde a negociar, ellos pueden encontrar una oportunidad. Porque muchas cosas de las que estamos hablando allá afuera antes no se entendían, se entienden hoy, por los datos estadísticos. Yo necesito hacer un escrutinio, una radiografía, y poder ver cuál es la mejor opción, porque nada más tengo una sola oportunidad de comprar. Esa oportunidad que es para renta es la que me va el dinero. Después yo puedo comprar otro, después comprar otro, yo comprar otro. Pero el primer paso es como que más importante. Calderón, se me hace muy difícil yo poder viajar a mi país. No tengo a nadie. Entonces ahí lo ideal, ¿ok? Lo ideal es hacer. Una visita fundamental, ver la zona, ya con los datos que nos da la red. fundamental. Entonces también ahí pueden ver las diferentes opciones y pueden ver, oler, sentir lo que está pasando en el entorno. A mí no me interesa tanto la estructura, la pared, el piso como tal. No, en la renta a mí me interesa tanto el entorno para yo poder encontrar el oro. Entonces de cada 10 apartamentos, de cada 20, de cada 100, uno es el diamante. Muy bien, yo soy la que te toca el delón